Educación virtual, forma de aprendizaje que se basa en el uso de las tecnologías de la información para desarrollar procesos de enseñanza a través de la conectividad a Internet. Esta metodología se caracteriza por ser flexible y ajustarse a los tiempos y necesidades de los estudiantes. En este caso, la figura del docente es vista como un tutor o un guía en el intercambio bilateral de conocimiento con los alumnos.